Los diputados por la ciudad de Manzanillo recibieron en ceremonia oficial el sello y certificado que los acredita como parlamentarios. En acto celebrado frente a la sede del gobierno municipal, se reconoció al pueblo de la ciudad del Golfo del Guacanayabo por la victoria alcanzada en las elecciones nacionales del pasado 26 de marzo. Más del 69% de los electores asistieron a las urnas para ejercer el derecho al voto por Yanaisi Caponápoles, Rocío Naranjo Figueredo, Rudicel Pérez Rivero y Jorge Berlanga Acosta, quienes tendrán a su cargo hacer valer el criterio de los manzanilleros... ...ante el máximo órgano de poder del Estado cubano. Es una etapa que requiere de mucha, de mucha atención... ...de mucha participación... ...pero no solo la participación de nosotros... ...en las tareas y actividades... ...sino también de convocar y lograr... ...que también las personas se sumen... ...porque no es lo mismo asistir que participar... ...que lograr una participación consciente, activa... ...es por eso que la provincia... ...también se ha trazado un grupo de acciones... ...y se mantiene dentro de nuestro sistema de trabajo el vínculo permanente, no solo de los diputados, sino de todos los directores y todos los que estuvieron acompañando a los territorios en todo lo que tenía que ver con la transformación, con eh, la posible solución de un grupo de problemáticas que están presentes. Granma estará representada por 34 diputados ante el Parlamento, quienes tendrán a su cargo altas responsabilidades, entre ellas elegir a la dirección del Parlamento, el Consejo de Estado, así como el presidente y vicepresidente de la República. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.